Las skins, esos píxeles de colores que cambian la apariencia de nuestro personaje y que nos ayudan a diferenciarnos del resto de personajes, las razones para elegir entre llevar una skin u otra varían mucho de persona a persona. Hay quienes la escogen basándose en gustos personales, otros lo hacen porque creen que esa skin le da algún tipo de fuerza paranormal que les hace jugar mejor, y otros simplemente la escogen basándose en lo grande que tenga el culo. En serio. Hay canales de YouTube enteramente dedicados a esto. No estoy de broma, ¿vale? El caso es que con el paso del tiempo se han creado estereotipos para muchas de las skins del juego y por consiguiente para los jugadores que las utilizan. En este vídeo no he recopilado nada, no hay más. Antes de irme, quiero agradecer a los que me apoyáis en la tienda de Fortnite con mi código de creador. Y muchas gracias también a todos mis queridos patrons, sois geniales. En especial me gustaría destacar al señor Gigi Games por su gran apoyo en la tierra de nivel 3. ¡Nos vemos, baby!